Muy bien, patata, patata. <risa> <risa> Oye, qué es lo que es, no, estamos activos, ya ustedes saben. El drink más picante que puede haber ahora mismo en Barcelona y no lo hemos soltado todavía. No compitan, que nosotros hace rato que dejamos de ser los payasos para ser los dueños del circo, balsa de huevos, todo. Lambetallo. Sí, con sí, sería bueno, así una la soma, sí. con eso la... sí. sí. es por la mascarilla, y la que muevo, agarro y muevo todas las...